Eres bienvenido. Rompiendo paradigmas. Declaraciones mensuales y anuales. ¿Un calvario? En vivo nos acompaña Antonio Aranda, Martín Rojas Tamayo, Enrique Corona, Pepe Soto, Efraín Salvador Miramón y como invitada especial, contadora pública Norma Ariadna Cortés. No te vayas, en un momento más comenzamos.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 Más amigos, qué gusto saludarlos. Bienvenidos a Rompiendo Paradigmas, un programa distinto en el cual charlamos de cosas, cosas eh, que tienen que ver con tu mundo empresarial, con tu mundo contable, fiscal, laboral, de seguridad social y anexas. Y fíjate que hoy tenemos una agradable compañía. Por eso se trata de romper paradigmas, ya estoy cansado de verle la cara a Toño Aranda, a Maestro Martín Rojas. Y el día de hoy nos acompaña una queridísima amiga que le vamos a dar la bienvenida y va a ser su debut. Ah, estoy muy emocionado porque, sobre todo, la emoción va en el sentido de que yo me siento abrumado por lo que ella me comentó hace rato. Y yo creo que los maestros también se van a sentir igual. Nos puso de ejemplo como cuando vamos a un concierto y ves que un fanático se sube al escenario a cantar con el artista. ¿Te imaginas el, la impresión? Yo me siento así. Yo me siento como cuando estoy junto a, una, a un personaje importante y me deja estrechar su mano. Me siento honrado de que cada miércoles me acompañen estas personalidades que, me enseñan algo nuevo y ahora quiero presentarles a una contadora que también también nos va a enseñar mucho yo vengo así con la mente abierta para ver qué podemos platicar qué nos puede contar porque el tema de hoy se va a romper un paradigma pero muy fuerte y es la autoridad nos está ocasionando un verdadero calvario ¿Verdad o mentira? Se me hace que estamos exagerando, pero yo creo que nuestra invitada nos puede ayudar a salir de esa duda. Mi queridísima contadora Norma Cortés, bienvenida a Rompiendo Paradigmas. Salúdenos, por favor. Muchas, muchas gracias, licenciado. Yo me le dije, yo soy su fan, fan del maestro Corona, fan del maestro Efraín. Y estuve participando en Diplomados que impartía el maestro Martín. No tengo el gusto de conocer al, al contador Antonio, pero igualmente me impresiona la manera en la que ustedes exponen, la que ustedes platican, en la manera en la que nos hacen, nos transmiten el conocimiento de una manera diferente. De verdad, sí, lo repito, soy fan de todos ustedes. Y estamos aquí, por supuesto, para compartir nuestro día a día, lo que vemos todos los días en oficina, de todo lo que estamos tratando de manejar, tantas cambios en las plataformas, con las adecuaciones que hemos tenido. Eh, en la mañana me platicaba una de mis chicas que contadora, yo no me siento preparada mentalmente siquiera para presentar mi declaración anual de mis, mis clientes. Ya no, tranquila, tenemos que hacerlo. Vamos a hacerlo juntos de la mano, pero es que, me dice, es que le tengo miedo a la plataforma incluso. Y como ella, hay muchas personas que se encuentran en la misma situación. Eh, el, de la manera de, de que nos han planteado y nos han presentado los formatos el, el, el saber cuándo está cambiando la transición, ver qué es lo que nos están poniendo, es lo que nos causa cierta incertidumbre, pues estamos aquí para comentarlo Sí, pero no estamos exagerando Normita los, los usuarios, su auxiliar contable que el, le acaba de decir ahorita en la mañana, no puedo jefa, ¿qué voy a hacer? posiblemente <risa> pudiera parecer, pero hay muchas, muchas inconsistencias. Eh, tengo el caso de un contribuyente que no le aparecen sus obligaciones. Y, por ejemplo, eh, también tengo el caso, bueno, mis clientes, cuando eh, cada mes les vamos presentando sus declaraciones y les decimos eso es lo que tienes que pagar. Ahora que le salen dos líneas de captura, me dicen, oye, contadora, pero ah, caray. está haciendo algo mal, se equivocó o algo, ¿por qué me está dando dos líneas de captura? Si normalmente hasta el año pasado me venía dando una. Eh, el que tú como contador entiendes, entiendas y tengas que explicarle a tus clientes uh -huh. que no, no las cosas mal, sino que las cosas ahora van a ser así desde este momento, es lo que nos deja a lo mejor en la incertidumbre y, en la manera de, en, y nos lleva al hecho de decir, bueno, es que a lo mejor no estoy, que estoy, no estoy mentalmente preparado, estoy nerviosa de ver incluso qué es lo que me depara el portal del SAT, ¿no? Así es. Bienvenido, mi querido maestro K.C., Enrique Corona desde la capital mundial del aguacate, nos acompaña como todos los miércoles aquí en Rompiendo Paradigmas. Bienvenido maestro Enrique Corona. Muchas gracias, maestro Pepe Soto. Gracias a mis amigos que están aquí presentes y a todo el público que hoy nos acompaña como todos los miércoles, Rompiendo Paradigmas, una invitada de lujo. Ya vimos su currículum, ya vimos su preparación, A lo que me encanta mucho de los contadores, es que más de alguna vez pareciera que nos aprendemos la ley, los artículos, pero nada, nada como pararte enfrente de una pantalla, pararte enfrente de un empresario y aplicarlo. Y creo que nuestra maestra Norma Cortés es un claro ejemplo. Todo lo que nos está diciendo no viene en un artículo, no viene en una ley. Es más, si tú te vas portal, aportar, no dice nada de eso. ¿Cómo lo vas aprendiendo cuando lo haces? Cuando te toca... Y precisamente el día de hoy vamos a hablar de nuestras experiencias, y más que experiencias, yo diría de nuestras broncas, porque ¡ah, cómo hay broncas ahorita con el portal del SAT. Sí, gracias, maestro. Maestro Efraín, porque Normita es también una fan de usted, ya dice que tomó algún diplomado ahí, ya me la sacudió tan pronto, maestro Efraín. <risa> ¿Qué tal? Muy buenas noches, tengan todos ustedes un gustazo estar nuevamente en Rompiendo Paradigmas. Con mi querido amigo Pepe, con Quique Corona y pues hoy una invitada, San Norma Cortés. Muchísimas gracias. Pues la verdad que eh, el, el fanatismo es recíproco, entonces. <ríe> sí, así es. Y, y pues muchísimas gracias por acompañarnos con estos temas, con esta cuestión de, de las declaraciones que vaya que ha generado un conflicto. Ya lo comentaba eh, mi querido Enrique Corona, ¿no? La cuestión, una cuestión es lo que dice la ley, lo que dice el código, lo que dicen las normas, incluso hasta lo que llega a señalar la resolución miscelánea. Pero ya estar en presencia de la práctica, pues hay muchas veces que eh, surge esta famosísima frase, ¿no? Que, que, que la aprendió el Quique, sistema está por encima de todo. En jerarquía de leyes, lo que me enseñaron de el marco jurídico y la constitución y que nada se contrapondrá de esas normas, pues llega el sistema o lo presentas así o simplemente el, el sistema no lo registra. Y creo que esa es una de las grandes problemáticas que nos estamos presentando o que tenemos eh, en esta ocasión con estos cambios, con estas reformas del reciclo, de que ya, ya lo comentaba la norma, ¿no? Ahora el contribuyente con dos líneas de captura. Y lo primero, ¿y por qué, contador? ¿Qué la primera será normal? ¿La segunda será complementaria? ¿Cómo es posible que sean dos normales? Hasta yo como contribuyente sentiría nervio, ¿no? ¿Qué tal si pago esta y resulta que no era y era la otra? Y entonces ahora entro en un conflicto porque durante tantos años hemos estado manejando, pues en la práctica esta situación, ¿no? De tener solamente una línea de captura y ahora explicarle y decirle, bueno, es que uno lo presenté en la plataforma anterior, otro en la plataforma nueva y otro tal vez por ahí eh, de manera independiente, ¿no? Y entonces, vaya que se están generando conflictos eh, bastante interesantes con este manejo de las nuevas plataformas fiscales y uno podrá estar actualizado en todos los temas de, de reformas, pero no es lo mismo a estar actualizado en la práctica, en lo operativo, en donde a veces me dice eh, eh, el, el colaborador, ¿no? Pues la ley sí dice eso, sí lo entiendo así como usted dice, contador, pero el sistema no me deja. Y entonces, ¿qué hacemos ante esa situación, no? Entonces son cosas bastante interesantes y bueno, pues hoy invitamos a nuestros queridos amigos que nos acompañan en las redes sociales, pues a que aprendamos juntos de Normita Cortés, muchísimas gracias. Te reitero mi agradecimiento. Gracias, maestro. Entonces, Normita, ¿qué podemos hacer los, los seres terrenales? Porque yo, yo no, me quedo, no me codeo con usted. Si yo la veo pegadita a su computadora, no entiendo lo que hace. ¿Cómo me explica usted a mí como un ser terrenal el hecho de que la plataforma no sirve? Yo no le creo. El, es, no sé si le ha tocado que su cliente el empresario, pues, no le entiende, no le entiende a usted. ¿Cómo, ¿Cómo poder hacerlo entender de la problemática que están los contadores atravesando en estos días? Bueno, es que realmente el cliente al final no ve todo el trasfondo, el trabajo que lleva eh, lidiar con la plataforma. Al final de cuentas ellos se quedan con la confianza de saber que tú sabes lo que estás haciendo o uh -huh. que o que te capacitaste o que estás aprendiendo, pero ellos no ven el trasfondo y no se dan cuenta que a lo mejor te tocó experimentar o, o aprender de la plataforma con su declaración en algunos casos. Entonces te queda eh, decirles o más bien eh, entregarles la confianza de que de, que de cierta manera estás, estás sabiendo lo que estás haciendo. Cuando son los cambios como en este caso que vienen eh, cambios estructural, estructurales dentro de las plataformas, Sí, nos, que sí tenemos que explicarle y decir, bueno, es que a partir de hoy va a ser así, a partir del día de hoy te voy a estar entregando dos líneas de captura y posiblemente yo sé que ya es día 17 y ya me estás mandando mensaje desde el día 10, oye, contadora, mi declaración se me va a hacer tarde, oye, contador, es que todavía no, y a lo mejor mi cliente no sabe que la plataforma todavía no me pone las declaraciones, incluso las obligaciones que tengo que presentar, y tuve que presentar un caso de aclaración para que sea así, y me toca darle la tranquilidad de decirle, no se preocupe, sabemos lo que estamos haciendo, pero denos chance porque estamos aprendiendo al mismo tiempo de la plataforma. Y como lo comento, son cosas que ellos no ven en el trasfondo. Ellos, ellos para ellos son este, estoy pagando por tus, por tus servicios, dame mi declaración y a mí llévame al día. Eh, lo que venga, lo que hagas, es un poco complicado que algún cliente se siente a decirte, bueno, vamos a ver qué te está haciendo difícil. Porque, si sí, realmente estoy cambiando, noto cierta resistencia en los clientes a los que por ejemplo se mudaron a Recico, que me dicen, es que ¿por qué? Eh, yo estaba bien como estaba declarando, estaba ya acostumbrado, llevaba cuatro o cinco años en el RIF, por ejemplo, y estaba contento declarando cada dos meses, no entiendo por qué ahora me vas a declarar cada mes. Eh, pero tratamos de tener eh, la apertura y la confianza de decirles, te va a convenir, nos sentamos un mes antes y les platicamos qué era lo que iba a venir, los cambios que iban a venir y le hicimos un tabuladorcito y les dijimos por eso te conviene, pero al final de cuentas la, la decisión la tienes tú. Y aún así tuvimos casos un poco complicados donde el cliente me decía es que quiero mi factura el día primero de mes, en enero, por ejemplo. Y toda la complicación que vino después fue muy difícil de manejar con él porque él no entendía por qué no podíamos hacerle su factura porque se iba a quedar sin cobrar, porque le renta a grandes, este, a grandes um, empresas que su plataforma es el día uno y tienen que presentarse y, y al final de cuentas nos quedamos con el trasfondo de tener que arreglar eh, lo que hicimos mal o lo que tuvimos que hacer mal, ¿no? Pero definitivamente es cuestión, mucha cuestión de confianza. ¿no? Exacto, partimos de eso, ¿no? De que, de que somos casi casi el, el, el sacerdote dice, ¿no, Enrique? No, no, no, es que me empecé a rascar porque lo único que cambió este año, con el año pasado, es régimen de confianza. Que lo último que se les hacen es darles confianza. ¿Por qué? Porque en vez de dejarles campos editables, todo está bloqueado. ¿Dónde está la confianza? En ningún lado. Y ahora, eso que acaba de decir Normita, cuando lo dijo la verdad me dio mucha risa porque es cierto. Ayer me llegaron como 40 avisos de buzón tributario. Me meto y dicen que está por vencerse tu declaración. Me meto al portal del SAT cargando, cargando, cargando, sí. cargando. ¿Qué sale de ahí. O sea, ¿de, ¿de verdad quieren que la presente o no? O sea, yo sé, ya, ya entendí, está por vencerse. Dame chance, muévele al, al botoncito para que me deje presentarla. De lo contrario... ¿de qué me sirve que me digas dos días antes del 17? está por vencerse claro, ya sé que está por vencerse ¿y ahora? nos tenemos que compartir en, en expertos tecnológicos, maestro Efraín, porque ya también somos eh, estamos orientados a, a ser técnicos en informática sí, así es y, y quieras que no yo imagino también como, como le ha sucedido a Norma, aquí y a muchos colegas Tratando de resolver una problemática de la plataforma para tratar de presentar lo que marcan las leyes. Digo, tan solo en el mes de enero, cuando se tiene que reflejar el IVA, nosotros sabemos de antemano que hay un IVA retenido que mientras no lo entere a la autoridad fiscal, pues no lo puedo acreditar. Y cuando ya lo he enterado a la autoridad fiscal, ahora lo acredito. ¿Y qué sucedió? ¿Qué sucedió? que no existe dentro de la plataforma un renglón que diga el IVA retenido del periodo anterior que ya pagaste, ¿no? Y de este periodo que lo vas a acreditar posteriormente. Esa, eh, ese dato, pues, no aparece dentro de este denominado régimen simplificado de confianza. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues, como lo decía Norma, ¿no? Eh, el contribuyente, el cliente, ya quiere sus datos para poder pagar, o sea, yo no sé cómo le hagas, pero yo ya quiero un recibo para poder dormir tranquilo, porque mientras no pague mis líneas de captura, sé... Se que puedo estar en riesgo, ¿no? Sobre todo, eh, y, y ya te estás peleando con una cuestión o, o tienes que analizar también la cuestión psicológica, ¿no? Hay muchos clientes muy aprensivos, Hay otros que sí, de plano, te dicen, ni se preocupan hasta que les llamas por teléfono y le dices, ay, de veras, que tengo que pagar mis impuestos. Y otros que están hora tras hora el día 17, ¿no? Mañana seguramente van a estar recibiendo llamadas desde temprano. Oye, contador, no he recibido mi línea de captura, ¿no? Y, y en ese sentido, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? ¿Qué es lo que hemos hecho? Ser creativos en la solución de ese problema. ¿En qué renglón lo puedo anotar? donde se pueda sumar y se pueda restar o se pueda... Esta palabra eh, tan común entre, entre nosotros, donde se pueda netear, si es posible, para que ya se presente lo que mis papeles de trabajo están indicando que debe de pagar, ¿no? Y, y lo solucionamos y no está mal. Yo, yo digo, bueno, pues sí, está solucionado el tema. Sin embargo, eh, esta cuestión de las aclaraciones, yo, yo tomo el, eh, la sugerencia de mi querido maestro Pepe, ¿no? Cuando en el REP se dijo, saturen a la Secretaría del Trabajo, inscríbanse y todo el rollo. Bueno, pues es lo mismo que hoy digo con las aclaraciones. Porque lo solucionamos nosotros entre colegas, si queremos, por eso luego, pues, veo muchas publicaciones, Nos dicen, ¿Y ¿cómo solucionaron este tema? ¿Cómo solucionaron esta otra situación? Y colegas, eh, aportando y compartiendo sus experiencias también, dicen, Pero yo, yo lo solucioné de esta forma, yo lo solucioné de esta otra forma y aplicamos la solución. Pero la autoridad fiscal nunca se entera. Entonces como que para la autoridad fiscal que, es, que debe de haber un mecanismo oficial de comunicación, dice, bueno, pues como nadie se queja, yo creo que mi plataforma está corriendo fenomenal porque no hay nada que me esté indicando eh, directamente conmigo que mi plataforma es, eh, eh, tiene errores. Entonces yo por ello sí sugiero que, que cuando tenemos estas cuestiones de de la plataforma o dificultades, pues sí presentar la aclaración, ¿no? Sabemos que a lo mejor en el futuro se soluciona, pero sí saturar a la autoridad fiscal con una serie de aclaraciones a fin de contar con elementos para eh, considerar que no ha sido responsabilidad del contribuyente, que es el propio sistema el que no permite reflejar adecuadamente esas condiciones. Entonces, mientras la autoridad no reciba nada, y todo lo solucionemos a través de publicaciones o de mecanismos eh, tratando de que el contribuyente cumpla, pues la autoridad va a señalar, bueno, pues si no tengo quejas y todo es a través de Facebook o de las redes sociales, bueno, pues directamente conmigo no tengo nada. Entonces yo soy de la idea, ¿no? Vamos a saturar a la autoridad fiscal con la serie de problemáticas que se nos están presentando. Y creo que también en ello nos puede ayudar factiblemente la PRODECON. No sé si tú has, has aplicado alguno de estos puntos, mi estimada Normita, cómo te ha ido en este tema de las aclaraciones? ¿O tú también has tenido que acudir ahí a la PRODECON para que apoye en este sentido? No sé, ¿cuál ha sido tu experiencia? que nos puedes compartir? Y hemos tenido que meter aclaraciones, sobre todo cuando tenemos contribuyentes que cambian de un régimen a otro, ya sea que salieron del flujo de efectivo ya sea, por ejemplo, ahora con el, el, la transición entre el régimen de incorporación fiscal y el de simplificado de confianza, porque eh, tenemos casos en los que no nos aparece la obligación que tienen que presentar incluso en la plataforma, y como dices, tenemos que ser creativos, y no termina nuestra creatividad ahí, porque al final de cuentas no encontramos una solución, eh, cuando en un periodo no me aparece el impuesto sobre la renta y el IVA del régimen simplificado, pero en febrero sí, Empiezo a pensar que a lo mejor es cosa de mi mala suerte, que en enero no venía. pero Realmente es que la plataforma está mal y tengo que hacer un, todo un trabajo de trasfondo y adicional para que la plataforma en la que estoy presentando las declaraciones de este contribuyente sean correctas. Eh, eh, cuando mudamos, tuvimos un caso de una persona moral que mudamos de flujo de efectivo porque alcanzó el límite de ingresos y sin mentirles, a pesar de que estuvimos haciendo aclaración tras aclaración, valiéndonos de todos los medios que teníamos y que pudimos echar de mano, nos corrigieron la plataforma cinco meses después de que había eh, salido del régimen de flujo de efectivo, y lo cual nos acarrió un montón de problemas eh, con, el, con el contribuyente, porque no estaban presentadas sus declaraciones, porque estaban presentadas de manera incorrecta, precisamente en el afán de ser creativos y de tratar de dar una solución, entonces a veces esa misma creatividad nos lleva a un problema porque además tenemos a vigilancia profunda viendo lo que estás haciendo, que de repente no te coincide con todo lo que estás timbrando, lo, todo lo que timbraste y de repente ya te llegó un buzoncito que dice lo que me declaraste es diferente a lo que tú estás timbrando y entonces nuestra creatividad termina a lo mejor en algún punto en tener que resolver un problema de fondo que pudo ser eh, que pudo ser incluso evitado si las plataformas estuvieran funcionando de manera correcta, si fueran lo automatizada que dicen. Si bien entiendo que tenemos que estarnos eh, adaptando a todos los cambios que vienen, a veces ese proceso de adaptación es lo más difícil cuando las circunstancias particulares de ciertos contribuyentes lo ameritan. Exactamente, así es, querida Norbita. Déjeme saludar a la gente que nos está acompañando aquí en la... En el Facebook Live, con gusto saludo a William Gutiérrez, asiduo fanático de aquí de Rompiendo Paradigmas. A Chayito García, Rosario, buenas noches, también con gran saludo para ti. Mirna Ornelas, que comenta que tampoco le salen sus obligaciones. ¿De dónde nos visitas, Mirna? Para saber de dónde eres. Amalio Alejo, que también es asiduo, ya tiene allí su insignia de de espectador cot, cotidiano nos saluda a todos desde las tierras chiapanecas César Caballero, saludos a todos Sergio Sergio Pérez Puerto dice saludos desde el Campeche qué rico Campeche me gustó me encanta tu ciudad Sergio yo tengo ganas de regresar a Campeche ahora resulta que las reglas misceláneas y los criterios discrecion, discrecionales del SAP están por arriba de las leyes sí eso, fíjate que ya lo Estamos pensando aquí en Census Capacitación, lanzar nuestra primera maestría de CFDIs, maestría de CFDIs por encima de la ley. La primera sesión se va a llamar La Precarga y sus Misterios. Así es. <risa> eh, Pacheco, Capacheco, saludos. Ah, muchas gracias, saludos a todos. CELPB también, Esteban Elizalde, Karina Karina Jiménez, me imagino que es, saludos de, está saludando a Normita, oh. Karina Jiménez, te debe conocer. William comenta, dice que es un absurdo que no podamos autodeterminar sus impuestos. Se supone que la obligación es de nosotros, ¿verdad? Y llenar el sistema infame, eh, metiendo datos en renglones que ni al caso, solo para que cuadre la información. Fíjate precisamente lo que está diciendo el maestro Efraín. Saludos a Connie. Connie, eh, estás en Atlisco, si mal no recuerdo. Y bon, que está saludándonos a, al maestro Efraín. Que también también oh, tiene su porra. Club de fans. Y todos traemos nuestros, nuestros fans privados que tiene. Vero, que también manda saludos. Araceli, Mirna, ya nos dijo que de Irapuato, Jorge Colorado, Rogelio Martínez, Mónica Cortés. Entonces, es una problemática muy, muy complicada, ¿no, maestro Enrique? Me comentaba usted hace rato acerca, fíjate, de mi propia declaración, que todavía tenemos que esperar quién sabe qué detalles, porque la plataforma no ayuda, ¿no? Aquí el problema es que precarga mata todo. Y el detalle es que la precarga está vinculada con los PAC. ¿Me explico? Yo hago una factura el día de hoy con un pack, La cancelo hoy. ¿Qué seguridad tengo yo de que la canceló el SAT? Supuestamente el 100%, pero estamos descubriendo que no. Nos metemos al portal del SAT y está vigente. ¿Sabes cuándo me enteré? Hasta que acabe el mes, hasta que entro a hacer mi declaración y descubro que a pesar de que mi PAC me dio mi acuse de cancelación, en la plataforma nunca se cancela. Entonces, fíjate, quitémosle la frasecita de moda o se la ponemos. O se la ponemos. Ya no hay confianza. Ya no hay confianza en la información que yo tengo de mis facturas, porque yo puedo decirle al SAT: Mira, aquí está mi acuste, si sí está cancelada. Y no está cancelada. Y me meto a mi declaración mensual y la precarga mata todo, absolutamente todo, hasta mi cerebro, porque por más que yo digo, No me da la cantidad, aquí están mis facturas, no me da la cantidad. Y resulta que el SAT me dice: No está cancelada. ¿Qué me toca hacer? Cancelarla. Ok, ya las cancelé, primer problema. Ya pasó un mes, ya pasaron 15 días. Necesito la autorización de mi cliente. Oye, cliente, ¿qué crees? ¿Te acuerdas que te dije cancelar la factura? Pues que no, que no está cancelada. Por favor, acepta la cancelación. Y si él tiene un sistema administrativo perfecto, me acepta hoy, a los 20 segundos de que la hablé, me dice cancelada, contador. ¿Y si no? ¿Y si de pronto el que yo le dije es el... Gato del gato del contador. El contador nunca se entera y le llega un aviso y dice, rechazado. Fíjate todos los filtros que deben de pasar para un error administrativo que yo no provoqué, que lo provocó mi PAC por no haberse puesto en contacto en esos milisegundos de que me dijo, sí, cancelado, y avisale al SAT. Una bronca electrónica me provoca que yo no pueda presentar mi declaración en tiempo porque voy a esperarme. ¿Cuántos días hasta que la precarga se actualice? No lo sé. Te podría decir 24 horas, 48. Pero estamos en manos de la página del SAT. Y si hay algo que no le tengo confianza, es a la página del SAT. Entonces, ¿qué puede esperar? Esperar, esperar. Y esperar que pase el 17. Y esperar. Okay, otra más que tener mucha paciencia, Norbit. ¿Qué tipo de, de, de problemática adicional como la de el maestro Enrique encontró. Pues que nosotros podemos tener la paciencia que usted me pida y entendemos la claro. plataforma. Nuestros contribuyentes no la tienen y tienen mucha razón porque ya ha pasado un tiempo en el que además la declaración ya le va a mostrar un, un recargo, una actualización de la que si es muy, eh, eh, si es paciente o más bien si es tolerante contigo te dice está bien, no te pasaste tanto. ¿Qué pasa con los contribuyentes que te dicen no? Tú te vas a hacer cargo de eso porque no es mi culpa que tú no hayas entendido la plataforma, no hayas sabido cómo hacer mi declaración. Entonces, eh, son a las cosas, al, al tipo de cliente al que te, al que te, te expones, sobre el que te arriesgas, de que te, también te responsabilice porque no estás haciendo algo que deberías haber hecho en tiempo y forma y que ellos no pudieran entender que hubo un error de plataforma porque no hubo una cancelación. Ahora, ¿qué pasa con ese tipo de facturas que precisamente tuvieron un desfase en la cancelación? Como bien dice el maestro Corona, el precarga, mata cualquier sentido de lo común. Al siguiente mes, si tú, si tú de todas maneras declaras como tuviste que hacer y el, está cargada la, la, factura, la, la factura que no está cancelada como parte de tus ingresos, estás duplicando el ingreso de tu contribuyente. Y entonces también tiene otra aclaración para dejarle saber al SAT que la factura no era vigente en ese momento y es donde volvemos al mismo círculo de que el SAT ya te está mandando un correíto diciendo te estás enterando mal porque tus CFDIs dicen tanto y tú me estás declarando tanto. ahora ya no tenemos tanto eso porque precisamente la precarga ya viene todo prácticamente aclarado pero la precarga tampoco siempre es correcta. Cuando manejas grandes volúmenes de facturas con proveedores que te facturan, por ejemplo, a las casas de materiales, es muy complicado que el PAC esté sincronizado con el... Con el, con el pack del, de, del proveedor porque además es necesario que ellos tengan un proveedor de, de facturación por el volumen de, de mercancía que ellos manejan y, y siempre nos manejamos con, con diferencias sobre todo al final del mes donde a lo mejor no hay facturas que pagas y luego nuestros compañeros con sus prácticas de bueno, si ya no está pagado pues igual le meto una nota de crédito y bueno, es todo un relajo y un manejo que tenemos que estar sorteando con cada uno de los de los problemitas que traemos por no tener una cancelación un correcto uso de los FDIs en todo caso reverendo de precarga, me, pasó, me pasó un caso bien chido con la nómina, en la precarga de, de retención de salarios de enero aparece una cantidad y una de mis asistentes la ve, ve que no coincide con las papeles de trabajo y la edita ¿qué pasa cuando editas el campo? te sale una leyenda Recuerda que si estás, esta cantidad no corresponde con la precarga, debes de cancelar los recibos porque bla, bla, bla. Y la pobre muchacha decide No, mejor le pongo lo que dice la precarga. Una semana después, nos llega un aviso por buzón tributario diciendo que tenemos malas retenciones. Digo, por Dios, se lo quiera con el dato de la precarga. Pero sí, la propia precarga nos dijo, me equivoqué. Ahora corrígela. O sea, en ese punto estamos de las precargas, en el punto que ni siquiera podemos confiar en que lo que está ahí es lo correcto. Aquí volvemos a, estoy de acuerdo con lo que dice el colega, a la autodeterminación. Si hay un campo editable, yo voy a poner el dato que yo soporte, que yo tenga bien conciliado, para cuando lleguen y me digan, oye, ¿por qué pusiste esa cantidad si la precarga tenía esto? ¿Sabes qué? Aquí están mis papeles de trabajo, aquí están mis recibos de nómina. Esto es, de lo contrario, cuando la autoridad ponga su precarga como sea correcta, va a descubrir que su propuesta estaba mal. Su propuesta, no lo mío. No la mía. Eso es todo lo que nos queda, porque de otra manera vamos a querer, lo, me lo dijo un colega muy fácil, pues yo le voy a dar siguiente a todo. Pues sí, pero ¿estás revisando que los ingresos que te aparecen de los reciclos sea válido? que las retenciones que están ahí sí sean, no, yo nomás le doy siguiente. Es que no es cuestión nada más de darle siguiente. Si fuera darle siguiente, ahí sí te diría como, como dice la la, la la cara Pues si le vas a dar siguiente a todo, no ocupas contador. Nada más darle siguiente, siguiente, siguiente. Es como cuando lees los términos y condiciones de los contratos. Nada más le pones aceptar, aceptar, aceptar. Pero una declaración de impuestos es algo muy delicado para nada más darle aceptar, siguiente, siguiente. Hay que conciliar, hay que verificar que los datos te coincidan y efectivamente todo eso va antes del día 17. ¿Pudimos haber previsto, maestro Efraín? No, yo creo que, que, que es difícil que pueda... todos traíamos una idea de esta, sobre todo en el tema de los reciclos. Todos teníamos una idea de cómo podría venir la plataforma. Yo incluso llegué a pensar si se podría o no vulnerar el derecho a la autodeterminación que comentaba William. ¿Por qué? Eh, eh, yo, yo tenía la idea, dije, pues es, será algo parecido a lo del seguro social, ¿no? Te doy aquí mi propuesta para que tú determines si es correcta o no es correcta, y si no es correcta, pues presenta lo que. Eh, eh, tú consideres viable, ¿no? Para eso tenemos el Sistema Único de Autodeterminación, el SUA, y ya presento a través de ese sistema, Yo dije, bueno, pues, seguramente en una columna me dirán, esto es lo prellenado, esto es lo que considera la autoridad, de este otro lado te pongo las mismas columnas, pero editables. ¿Para qué? Ah, para que tú te autodetermines o, de, o consideres lo que yo como autoridad te estoy proponiendo. Creo que esa, esa última opción, yo era la que estaba viendo como viable, digo, ya en una cuestión de ingeniería en sistemas, la, el diseño de la plataforma, etcétera, pues a lo mejor lo van a considerar así. No, no esperaba yo un tipo de plataforma como el que vemos, ¿no? Donde no podemos editar, donde no podemos cambiar nada, donde nos tenemos que sujetar y... y aparentemente como contadores decimos, bueno, pues éramos felices con las declaraciones en papel y no lo sabíamos, ¿no? Sí, porque realmente ¿tú qué, ¿qué hacíamos? determinábamos nuestros papeles de trabajo, hacíamos el, eh, todos los, los uh, las determinaciones como lo, marca, lo marcan las normas, las leyes y posteriormente asentábamos el resultado el resultado lo asentábamos en una declaración, el resultado, después uh -huh. llegó que no, que hay que señalar el procedimiento, y ahora hay que señalar no solamente el procedimiento, no solamente el resultado, sino de dónde obtuviste todos esos datos, ¿no? Pero ya no te molestes, yo te los pongo con los FDIs, pues vaya, qué, qué, qué problema tan, tan fuerte estamos teniendo hoy, y Máxime, que pues eh, digo sucedió casi llevamos dos semanas, Tratando de presentar pagos provisionales, declaraciones y nada más el sistema se queda pasmado, ¿no? Como que no, no avanza. Y bueno, pues ya nada más nos falta un día para presentar los pagos provisionales. Aparentemente ya la plataforma está funcionando mejor, pero seguramente va a estar saturadísima el día de mañana. Y no quiero pensar que nuevamente, como el mes pasado, nos digan, bueno, pues se considerará debidamente presentado si lo presentas el lunes, ¿no? No pasa nada. Sí, tú dices, bueno, pues ya nos dieron una prórroga por unos días porque el sistema ya no está determinado, pero resulta que en la prórroga te calculan recargos y actualizaciones, ¿no? Y, y, y al final, el contribuyente, como, como lo comentaba la contadora Norma, ¿no? Este, te va a decir, contador, bueno, pues usted hágase cargo de los recargos, de la actualización, porque pues ese no es problema mío, ¿no? Ni tampoco es mío como contador de que la plataforma no esté funcionando. Entonces es donde quedamos en una desventaja, tanto contribuyente como contador, y siempre el que quien en este caso pues tiene el beneficio, pues viene a ser la autoridad fiscal. Entonces, bueno, pues sí vaya que, que estamos entrando a esto... Eh, a esta situación, a esta salida de confort, no es porque está mal, pero no creo que haya sido la debida. Esperábamos otras, otro tipo de cuestiones, ¿no? Pero ya está así. Incluso, digo, no, no sé si a la contadora Norma le, le llegó a suceder con esta cuestión, ¿no? Pero la, la cédula de identificación fiscal, ¿no? Ver cuáles son las obligaciones que se encuentran contenidas para ver si las debo de presentar o no las debo de presentar. Caso particular, los que tenían IVA exento, ¿no? Como que no presentaban declaraciones. Y hoy de repente la cédula de identificación fiscal resulta que sí están sujetos a IVA. Y tienen que presentar la declaración, pero ahora como ingresos, exentos, ¿no? Y a lo mejor nunca estaban... Estos contribuyentes, pues siempre recibían la parte del del impuesto sobre la renta, el impuesto por la renta, y nunca presentaban IVA. Digo, a mí me tocó el caso con un arrendador, persona física, en el caso de casa, habitación, solamente presentando impuesto sobre la renta, y cuando le digo, oye, hay que presentar el IVA, pues ya pensó que iba a pagar el impuesto al valor agregado, ¿no? O no, no, pues hay que reflejarlo como ingreso exento, pero ahora hasta checar eso, ¿no? La, la identificación fiscal, ver... eh, cómo está eh, registrado, ¿no? Y el miedo siempre a que si presentas una declaración en una plataforma, ya no sabes si la anterior, si la nueva, este, se va a considerar debidamente presentada o va a aparecer en la opinión de cumplimiento como pendiente de presentación. Pues vaya que, que sí está resultando pues una salida de, de, de confort bastante interesante. Adelante, Kike iba a decir algo, recordé cómo empezó Normita platicándonos que hubo dos normales, yo tengo una de tres normales. Una, la normal, ISR, retenciones por salarios. Me meto al viejito portal, IVA, y ya cuando voy y me dan los dos formatos, le digo, a ver, espérate, ¿tiene IVA retenciones? ¿Por qué tiene IVA retenciones? Se le retuvo un reciclo, ¿y dónde está el impuesto de reciclo? ¡Ah! Y llenan el puro ISR reciclo y también sale normal. Tengo, tengo una normal de ISR y retenciones de salario, otra con el puro IVA y otra con las retenciones de reciclos. Y son cuatro obligaciones. Ya me puse en la mente, y si me aviento cuatro, porque se puede. ¿eh? El sí. portal ahorita, normal, para él todo es normal. Mientras diga febrero, todo es normal. Hijo. Entonces, Saludos. estos candaditos... ¿Quién los quita? ¿Quién los abre? Está terrible. O sea, fíjate qué cosas están dejando abiertas y lo que dice Efra es claro. ¿Qué cosas están dejando cerradas? La autodeterminación de impuestos de los reciclos, ¿dónde queda si yo no puedo modificar los ingresos? Está del ¿No no toca decir? Saludos, <ríe> saludos, saludo, azul, lobo, saludos, Miguel, ¿dónde estás? Contribuyente innombrable de Zapopan, me encantó tu nick. Félix Hernández Patricio, saluda al Enrique Corona, Jorge Robles, Lalo Cortés, no, no, es Lobo Cortés, Araceli Maldonado, saludos a la familia Census, Amalio Lejo, Enrique Corona, el problema con los PAC es que tienen dos procesos, uno de cancelación y otro de autorización, solo un documento, ahora hay dos, cancelaciones, ya lo repetiste, saludos, saludos con David Cruz con Lilia García, Sergio Pérez. Hay que demandar al PAC, ya que ellos son responsables solidarios y se supone que están autorizados por parte del SAT, por eso cobran por sus servicios, sistema técnico. Y vaya que cobran. Sí, ahí es problema de la comunicación entre el proveedor y el SAT. Jorge Colorado, tengo una bronca con una cementera al que se le presta el servicio de transporte. En enero su PAC no contemplaba el reciclo y en febrero lo actualizan, pero su plataforma para subirlas a cobro no las acepta y nos dice que las elaboremos con retenciones del 4 y del 125. Ahora en marzo nos solicitan que les cancelemos, que se devuelva el importe de las retenciones de los meses de enero a marzo. ¿Se imaginan el importe que se va a pagar a mi cliente por la plataforma? ¿Fue por culpa de la plataforma este... Jorge, qué bárbaro. William, la precarga se ha convertido en el todo y en el nada. El principio, el fin. El alfa, el omega. El día, y la noche. Te faltó decir el cal, calzón y popó. Nada más te faltó decir eso, William. Maestro, bienvenido. El uyuyuy uy uy de las NIF. Tienes cerrado tu micrófono, maestro Martín. Siéntase como en su programa, maestro. Siéntase como en su programa. <risa> No le atina al, al micrófono. Bueno, mientras le atina al micrófono, ya, ya. Bienvenido, ya, maestro no, Martín Rojas. Es que aquí en Ucrania está difícil la comunicación, ya saben. Vengo en labor humanística a salvar a, a muchas ucranianas de aquí, pero ya me asusté de regresar a México para presentar declaraciones. Yo creo que será más factible darle asilo a una ucraniana y solventar el problema con la señora, que presentar una declaración. Sí, en definitivo. Ahora lo que decía Enrique, no, ahora ya tienes varias normales, todo es normal. Ahora lo vas a controlar por contribución, ¿no? Porque son diferentes, pero bueno. ¿qué? Por ahí vi un no sé si era un meme, una noticia de una persona, un contribuyente, un agape, que después de haber hecho una huelga de hambre durante un mes, el SAT le había cancelado el sello para poder facturar, ¿no? Y después de una huelga de hambre de un mes. Resulta que le levantaron el castigo y ya le hicieron caso. Entonces, podemos entrar a la dieta rigurosa, hacer huelga de hambre, ¿no, Pepe? Para, para hacer algo, porque creo que lo comentabas tú, ¿no? Los colegios no escucho ruido, las asociaciones no escucho ruido, y todos, lo estoy, lo estoy viendo en, en redes sociales, lo peor es que cada quien tiene un tema distinto, ¿no? un problema diferente. Si fueran los mismos problemas, pues ya estoy tranquilo, ¿no? Y la clásica que te dicen, ¿no? Bombeale tres veces y le sueltas, ¿no? O sea, eh, borra cookies, que cierra este, cámbiate. Por ahí vi uno de, no, no me acuerdo qué tipo de declaración era. Empiénsala con el Edge o con el Explorer, te regresas a Chrome, luego a la otra a Firefox y luego te regresas a Chrome y ya le das a enviar. ¿Qué jaladas son esas, eh? Y realmente el problema, como decía la contadora Norma, el contribu hay contribuyentes que son, no sé si conscientes o valemadristas, pero hay unos que te exigen como híjoles, híjoles, híjoles, híjoles. Entonces, no sé si todo este estrés que nos estamos cargando, si lo vamos a cobrar el SAR, está pensando el SAR hacer algo, o este, no sé, los síndicos, yo creo que podemos tocar la base por medio de los síndicos. ¿Alguien conoce un síndico que no sea cínico? No son cínicos, contador. ¿Son cínicos? No, son sinceros. Porque yo ya traté con un síndico y digo... Ya está, como se me quedó viendo, ¿no? Sí, ya sé que tú piensas que estoy del lado del SAT, pero no. No, pero pues, hablas igual que ellos, ¿no? Y nosotros como quieran, ¿no? Pero los contribuyentes. Claro. Nah. Y el problema es recargos, actualización, enredos entre todos. Ya enredamos nosotros el tema de los FDI, ¿no? Que ahorita con el cámbiate de arrecico cuando tú quieras, digo, cuando tú quieres, es una jalada, ¿no? Porque re, re, platicamos sobre el artículo sexto. Del Código Fiscal de la Federación, que solamente puedo tributar en un ejercicio fiscal bajo un régimen, ¿no? ¿Qué hago con el pasado? Lo corrijo, me lo toman a cuenta del nuevo régimen, ¿qué hacemos? Y seguimos atorados, pues ya cuántos días llevamos de este año y seguimos hablando sobre el mismo tema sin solución. Y por eso los veo y los escuchaba, o sea, nos volvemos innovadores, ¿no? En el renglón que se abra, pues métele ahí, como decían, creo que William, ¿no? Pues, le cuadras y ya, ya quedó. Y después. Y dice donde los se resta, ahí mételos. Ándale, donde reste. Y este. Y luego nosotros también le echamos cosecha, ¿no? Del famoso PUE del PPD, y este. No, no, no. Es una combinación mortal, pero tenemos que hacer algo. Ya, digo, hay que levantar la voz. Porque nada más nos escuchamos entre nosotros, ¿no? Pero, ¿y el SAT, ¿qué hacemos con él? ¿Si hacemos huelga de hambre, no enrique? ¿O les mandamos a tus cuates que están ahí por tu tierra? Pues no, mira, est estamos decidiendo si les mandamos los de aquí, la zona cerca de Jalisco, o a los de la porra de Querétaro. Estamos en la duda. Alguno de los dos tenemos que mandarles. No, no, ¿sabes que Creo que la porra de Querétaro ya se fue a Ucrania. Ah, bueno. Tenía... Ah, ahí hay ya trabajo no, para ellos, tal cual. Ahí, ahí sí hay chamba, a ver si para que le den con gusto, ¿no? Pero bueno, ya vine a interrumpirlos. ¿Qué hacemos, muchachos? ¿Qué hacemos? Yo digo que... Como decía el maestro Efraín, ¿no? vamos a saturar la página del SAT con aclaraciones, aclaración de la aclaración de la aclaración, porque, hijo, no sé si hasta hacemos un desplegado, ahí conjuntamos firmas, abrimos una cadena de oración, o qué hacemos, porque está canifo, ¿no? ¿Cómo está por su rumbo, Normita? ¿Cómo están los, sus colegas, sus compañeros del gremio? ¿Están con la misma problemática o, o estamos exagerando? Generalizado. Realmente es una situación generalizada y todos en estos días corren a las sociales, como dicen los maestros, a buscar la mejor opción para salir adelante y seguir paso a paso y darle una solución a nuestros contribuyentes, pero realmente no es una solución de fondo. Eh, decía el, el maestro Efraín, hay que meter, hay que saturar el chat, pero hasta qué número de aclaración va a responder de manera correcta de manera positiva, porque también sucede que metes tu aclaración y no te, te dice que ya está solucionado y tu plataforma sigue igual y el tiempo sigue pasando. Entonces, sí, aquí todos tenemos la misma problemática y nos hemos vuelto malabaristas en tratar de solucionar y ayudarnos entre todos. Por supuesto, terminamos diciéndoles, oye, tú tienes una máquina con este Windows para que me ayudes a presentar mi declaración, porque no he podido en ninguna... Y tengo tres computadoras y mis chicas, como dijo el maestro Corona, saltando de, de máquina en máquina, de portal en portal, de navegador en navegador, hasta que al día siguiente, si tuvimos suerte y se alinearon las estrellas, pudimos presentar la declaración. Eh, al, el día de mañana va a estar igual, porque a lo mejor tuvimos situaciones particulares que no nos permitieron presentar nuestras declaraciones. Y vamos a empezar de temprano a, a ver los, los mensajes de, de cargando, cargando, cargando, cargando, y nos vamos a estar... Eh, Moviendo de navegar a mi navegador. Había un meme donde estaba este, Peter Parker diciéndole a su tía May, este, no sé, pero funciona, no funciona si me meto en tres navegadores. Porque es la única manera que hemos visto de solucionar esos problemas y apoyándonos entre todos. Eh, aquí en Rumbos Guatulco es una comunidad muy pequeña, vemos contadores que somos muy. Eh, colaboramos entre todos, tratamos de sacarnos entre todos, ayudarnos pero lo cierto es que sí tenemos, nos volvemos malabaristas para tratar de, de, de seguir el día a día y ayudarnos en, en, en, en salir adelante con nuestras construcciones. Tenemos un caso muy particular aquí en Huatulco porque estamos en un lugar precioso, pero no hay nada cerca. Nuestro módulo más cercano de atención del SAT está a dos horas y media de aquí. No tenemos módulo de PRODECON, no tenemos una administración eh, local, hasta Oaxaca es la única. Entonces, todo eso nos, nos, nos dificulta la manera de trabajar. No puedes ir a, a oficiales de partes a presentar un oficio o una aclaración porque tienes que viajar ocho horas o seis horas a Oaxaca y no puedes darle una solución a tu, a tu contribuyente que desafortunadamente se dejó vencer su firma electrónica porque tienes que ir a, a Puerto Escondido a dos horas de aquí. Entonces. Nos, nos hemos vuelto creativos y nos hemos vuelto viajeros, además de carretera, para poder solucionar y ayudar a nuestros contribuyentes. Muchos no lo entienden, te dicen, a fuerza tengo que ir a Oaxaca, de verdad no puedo hacer esto ni siquiera en línea, me, me, me significa un gasto incluso. Pero desafortunadamente no tenemos la manera de hacerlo. Así como dice el maestro Fraín, a lo mejor hacemos ruido en el SAT, y hacemos presión los contribuyentes para que podamos tener otra vez un módulo aquí, pudiéramos tenerlo, pero han pasado cuatro años desde que nos quitaron el módulo, no lo hemos visto. Entonces, todo eso, todas esas situaciones hace que nos, los colegas de aquí de Huatulco nos unamos y busquemos una solución en conjunto para estas particularidades del, del lugar, que además te prestaría para tener un buen módulo, porque tenemos mucha inversión extranjera aquí. ¿Ha tenido éxito en algunos en algunas cuestiones que hayan emprendido ahí? Emprendido como, como cuáles con el hijo? Sí, en alguna problemática que hayan que hayan tenido y que hayan tenido eco por parte de la autoridad. Realmente. La verdad, la verdad. Sí, la, no sé verdad que, no, la verdad. Hemos no. Hemos batallado. Hemos batallado y la, estamos en las mismas circunstancias. Eh, tomaron el, el, tuvimos un sismo muy fuerte en el 2017, como deben saber, y fue el texto perfecto para quitarnos el módulo que teníamos aquí del sap porque el edificio se dañó mucho. Entonces, a pesar de que nos unamos, no somos escuchados. En el pasado tuvimos que juntarnos varios contribuyentes para solicitar un módulo de firma electrónica, y nos mandaban un módulo eh, móvil, móvil por una semana y todos corríamos a hacer nuestro trámite, pero yo creo que ese ha sido el logro más, más positivo que hemos tenido. Pero fuera de eso, tener una manera de, de, de tener una solución clara realmente ha sido prácticamente imposible, porque además, vamos a ser honestos, nos, nosotros como contadores nos unimos, pero hay muchos contribuyentes que tienen cierta apatía y te dejan a ti contador solucionarlo. Y tal vez somos un gremio de unos 20 contadores que a lo mejor nos hemos igualado para que nos den una buena solución. Pero sí, si no, prácticamente ahorita la autoridad no está resolviendo como nosotros quisiéramos. Todo que, lo que estamos subiendo en Twitter y en redes sociales, de una cosa estoy seguro, sí lo ven. Pero solución a y si, si, práctica. Ejemplo, yo estoy eh, muy participativo en Twitter y en Twitter he visto muchísima gente que... Hasta Trending Topic armó el 31 de enero por el aviso de RIF. Y nada más. Nos enteramos. Todavía el sí. 31 a la una de la mañana había gente diciendo, no hay que presentarlo y nos vamos con Prodecom. Prodecom dijo, no se puede, punto. Entonces, llegamos a ese punto donde, pues por más que quisiéramos, no se podía. Es más, uno todavía llega en las mañanas con aquella energía de buena persona. Y no sé si les ha pasado, pero mi amigo Eros va a apoyarme para que vean, cuando llegas en la mañana con toda la intención de trabajar, tienes cinco minutos trabajando, y ya tienes ganas de hacer con tu computadora lo que hace Patricio. ¿no? ¿Por qué? Porque tú tienes ganas de trabajar, tienes ganas de generar, eso que acaba de decir es muy claro, mi región también es muy rica en recursos económicos, pero necesitamos que el dinero fluya. ¿Y ¿Cómo fluye el dinero? Oye, es una factura, este no puedo. Oye, saca una opinión de cumplimiento para que me paguen. No se puede. Eso detiene la actividad económica de una manera tan terrible, porque ya como contribuyente nos andamos revisando todos contra todos. Ya todos nos pedimos la constancia fiscal para ver si te retengo como reciclo. Ya nos pedimos la opinión de cumplimiento para ver que estés al corriente, si no, no te pago. Y nos andamos, disque cuidándonos a otros. Digo, porque la presentación cero, si se acabó no, pero... El asunto es que nos andamos cuidando unos a otros, pero detenemos ese flujo de información nosotros. Eso nos dice el contribuyente, eso nos dice el empresario. Tú me detienes, no puedo vender por tu culpa. Cuando en realidad uno está en manos de un portal del SAT, que como estamos diciendo, ni en las provisionales, ni en las anuales, ni en las constancias, ni en la opinión del cumplimiento y... Es más, algo tan bonito para Hacienda. Créditos fiscales. Me quiero meter a la página del SAT a pagar una multa. Ya convencí al contribuyente. Debes, hay que pagar. No se puede generarla en línea. Me pone un teléfono. Hablo al teléfono. Empieza, marque nueve, marque uno, marque tres. Y cuando por fin todos nuestros asesores se encuentran ocupados. Le informamos que puede tramitar su pago en línea y empiezan a la allí en línea. Le digo, pues estoy aquí por teléfono porque me mandaron del internet para acá y del teléfono me mandan al internet. Y digo, ni siquiera eso sirve, la página del SAT, para un dinero que le quiero pagar, para yo que estoy aceptando mi culpa, quiero pagar la multa hacienda. Déjame pagarte. No pueden hacerme me factura. No puedo. Y ya, ¡ah, claro que sí! Ya me llegó hace 15 días, me aviso. ¿Tiene usted una deuda por créditos fiscales de y tantos mil pesos? Digo, ¿y? ¿y qué hago? Quiero pagar, pero no te miento. He hecho fácil, 10 llamadas por día. Y todas terminan en lo mismo. Me mandan a que haga la generación de la línea de captura en línea. Y me meto en línea y me dice, ¡imposible, general, en este momento, llamar al teléfono... ¿Qué vamos a hacer con el portal de SAT? De verdad, ni siquiera algo tan insignificante como una multa de 30 mil pesos me deja pagar. ¿Qué hacemos? A mí me llegó mi línea, maestro, con la fecha vencida. <risa> ¿Te llegó? <risa> sí, así me llegó con la fecha vencida. Entonces. ¿Qué era? ¿Qué conciliación, que, a, a, a oficialía de partes que además no está aquí, ¿no? Entonces pues imagínate, a ese punto llegamos. Yo también aquí en mi pueblo no hay recaudación. Entonces cuando voy y les digo, mira, ya lo hice en línea, no se puede. Por teléfono no se puede. Ay, ¿qué crees? Aquí en Uruapa no hay recaudación. Vete a Morelia aquí a dos horas. Digo, le voy a decir al contribuyente, dame viáticos para echarle gas y para ir a sacar una multa, va a decirme, vete al con trabajo, voy a pagar la multa, no voy a pagar más. No, no van a pagar más. Entonces, ¿qué hacemos? Digo, pues va, hay voluntarios con los brosa, contribuyentes ¿no? aceptan sus errores, aceptan sus preocupaciones. Más de alguno cuando ve el 31, fracción cuarta, se pone la playera y dice, sí, acepto pagar impuestos. Pero también me encantaría que la página nos diera esa oportunidad de pagar lo que se pueda pagar y declarar lo que se deba declarar. Pero, ¿cómo le está yendo usted con las anuales? A mí de verdad, ya van tres que me sale cargando y me enfado y cierro sesión. ¿Cómo le va, Normita, con las anuales? Eh, Malavareando con los navegadores. Le, le prendes, le apagas, le limpias, le te sales de uno al otro, te vas a la máquina viejita que todavía tiene Explorer. Eh... Estamos tratando de hacer todo lo mejor posible para presentarlas, pero en un punto de cierta hora está bastante saturado. Ya hemos tenido varios casos de éxito. Estamos muy contentos con eso. Eh, te presentamos también las de, asociación, de sí, asociaciones civiles. También nos fue relativamente bien, pero sí fue de que tuvimos que empezar a hacerla a las 9 de la mañana y le estamos mandando la cosa a las 4 de la tarde. Es mucho tiempo el que se le invierte a poder tener una declaración anual eh, terminada y enviada. Tengo una, un colega que literal me dijo que le dedicó cuatro horas llenando, guardar, llenando, guardar. No le coincidía otra vez. Llenando, guardar, llenando, guardar. A las cuatro horas de pronto como que recibe una llamada. Oye, sí, claro que sí. Y le sale cerrando sesión. <risa> Vuelve a entrar todo en blanco. Sí. O sea, eso está pasando. Entiendo que cuatro horas es mucho tiempo para capturar una declaración. Perfecto. Página de Hacienda. Dígame cuánto. Cinco minutos, cero, sesión, me algo. Perfecto. Eso hago. Pero eso no hay manual. No hay una guía que me diga, tienes hasta cinco minutos para capturar tu declaración. Hombre, si hubiera, yo diría perfecto. Me adapto a ver cómo, pero no la hay. Y no la hay porque también, les digo a mis muchachos, la página es muy celosa. ¿Por qué es muy celosa? La abro, estoy llenando un formato y de pronto recibo una llamada. Digo, espérame, te envío el correo. Abro otra ventana, envío el correo y cuando regreso del SAT ya cerró sesión. Yo, ay, qué celosa. Nomás la dejé 20 segundos y se cerró solita. O sea, nomás no la peleé ni un minuto y ya se enojó y se cerró. Ya ni mi señora me corta tan rápido la comunicación. Eso se refería Normita con la creatividad. ¿no? O sea, máster, cómprate otro, otro monitor para que sea una extensión y no se dé cuenta de que estás abriendo otra ventana. Oye, ahorita se me está ocurriendo esa de dejada, pero es que es absurdo que no haya un reloj, porque incluso lo pueden poner. ese es tu tiempo, como cuando hacemos un examen en la escuela, ahí, ahí está el, el cronómetro, que te da la ansiedad porque lo estás viendo que va bajando. Pero ahí está, o sea, al final de cuentas, hay que trabajar. O sea, estamos conscientes que hay que trabajar. Entonces, lo que el contribuyente está clamando es que esa maldita página funcione. Eso es todo. Dame chance de trabajar. A nadie nos gusta pagar impuestos y menos con la herramienta que me estás dando. Y son, oye, situaciones fantasmagóricas. A mí me da un terror de que he leído ahí en las, en las redes. Es que se me desapareció, o lo que acaba de decir ahorita el maestro Enrique, ¿cómo es posible de que nada más... Abrí otra ventana, regreso, se me cierra la sesión, o lo que le sucedió al colega, cuatro horas, estuvo guardando, tuvo la precaución de guardar, guardar, guardar, y cuando regresa, no hay nada. ¿De qué estamos hablando? Cuando este... los dados en Mazo Martino, qué chingo. Sí. Estoy mandando, estoy mandando señales a los seres de Ultratumba para que vengan y nos ayuden. Este, yo pensé que, bueno, que me estaba así como que haciendo así, dejé de agarrar la cabeza, estoy sacando, estoy sacando brillo al Twitter. Pero no, yo creo que vamos a tener que abrir un área, tenemos un área de oportunidad, vamos a hacer un escritorio. ¿Se acuerdan de los escritorios públicos? Sí. Cuando no, no sabían escribir. Este, incluso cuando empezaron las declaraciones se llenado de declaraciones afuera del SAT había gente que estaba escribiendo para presentar las declaraciones pues se me ocurre traerte a los chamacones de, ¿cómo se llama este programa? de Sembrando por vida, no sé qué más le claro puso ah. este hombre del bienestar. Jóvenes sembrando el futuro. Jóvenes sembrando el futuro, ponemos computadoras los ponemos a capturar de 2 de la mañana a 6 de la mañana que hay poco tráfico tenemos un tercer y cuarto turno Digo, para ir haciendo eso, ¿no? Tú llenas esta parte yo y yo lleno otra parte y así volvemos loca a la plataforma. Pero insisto, tenemos que hacer algo, no podemos seguir así. Estamos a 16, ¿no? Y estamos hablando de provisionales de febrero y de los problemas que traen de la de enero. ¿Qué onda con las anuales? Este, ¿Creen que en 14 días, 15 días que falten esto se va a solucionar o tenemos que poner un alto, un hasta aquí, ¿no? Yo diría que este que Pepe Soto se encuere ahí en el enfrente del Congreso de la Unión para que llame la atención, ¿no? Algo, algo. Sí, o, si me llegan al se, precio, sí lo hago. Se me, se me ocurre mandar al astro el lunes, allá que está por su tierra en la inauguración, y que hable directamente con el preciso, ¿no? ¿Cómo ven? Oye, es, es, eso puede ayudar. Van a estar distraídos inaugurando esa mafufada y a lo mejor sueltan ahí, no hay nadie porque ya dijeron, ya los están citando a todos, ya les están diciendo que no se vayan a uniformar, que se vayan de civiles y que se lleven una maleta una para simular que están o que van a viajar o que están viajando. Entonces, están? son citados allá, las oficinas van a estar libres, no va a haber quien esté al pendiente y se pueda trabajar. Pues aprovechando que es Día inábil, ¿no? Pues sí, ¿qué tiene? Yo prefiero pagar tres pesos de recargos. Pero que me dejen trabajar. Híjoles, está cañón. ¿Cómo ves, Efra? ¿Podemos hacer algo legalmente? ¿Podemos demandar a alguien? Vamos a caer en el psicólogo también, ¿no? En el sí, marco, bien, psicólogo. Bueno, la, la, la ventaja es que a lo mejor aparece como una deducción personal para el siguiente ejercicio, ¿no? Ay, sí. lo que me decían de la vez pasada, ¿verdad? Ya. Es deducible. ¿Sí? Uno de los grandes temas que tienen las declaraciones anuales ¿no? que estamos sufriendo con si cargó el coeficiente de utilidad o no, no. o si para las declaraciones igual, o si está reconociendo o no las pérdidas fiscales de ejercicios anteriores. ¿no? Y entonces, eh, ¿cómo le hago? Porque bueno, yo tengo pérdidas en los últimos tres, cuatro años y pues la plataforma no las está reconociendo y no permite la captura precisamente de esos datos, ¿no? Y en ese sentido, muchos colegas estamos eh, sugiriendo, pues presenta tu complementaria, ¿no? Presenta la complementaria. Eh, ¿Para qué? Para que el sistema reconozca las pérdidas eh, que, que, que tenías en antaño. Y Oye, Frank, surge la pero... pregunta, ¿no? De la caducidad. Oye, ¿no le damos la puerta nuevamente de cinco años a la autoridad? Eh, jurídicamente no. ¿Por qué? Porque la complementaria conforme al 30 de código eh, comienza a computarse los cinco años sobre los conceptos que se modifiquen, sobre los pero... renglones que se modifiquen. Entonces yo no estoy modificando absolutamente ningún renglón, no modifico ni ingresos ni deducciones, no presento la declaración tal cual como fue presentada hace tres años y tengo los, el mismo plazo de causidad no actualizo absolutamente nada, no, no, no es contraproducente, por decirlo de alguna manera, que presentes una declaración complementaria el día de hoy. ¿Por qué? Basándonos precisamente en la lectura del código, que es. Comience, se, se renueva el cómputo, se renueva el plazo de caducidad cual, sobre los conceptos que se modifiquen. Entonces, no estoy modificando nada, podría hacerlo y a través de ahí, para quienes están teniendo problemas con las pérdidas fiscales, pues eh, eh, eh, las reconozca la nueva plataforma. Mi pregunta sería... ¿en cuánto tiempo se reconocen esas declaraciones? Cuando, cuando nosotros presentamos declaraciones complementarias, luego estamos en la mañana, la presentamos, y ya queremos en la tarde, este, pues ya dije, pues ya presenté mi declaración, ya debía estar en el sistema, ¿no? Ahí, ¿cuánto tiempo más o menos? No sé si te ha tocado, Normita, ¿cuánto tiempo pasa para que el sistema pueda reconocer la declaración complementaria? Y entonces ya podemos decir, ah, ya, ya puedo continuar, ¿no? Esto tomando en consideración que ya estamos eh, pues a mitad de, de... Ya prácticamente nos quedan 15 días, no 14 días para poder terminar las anuales. Pues es dependiendo de la contribución, de maestro, porque a veces eh, puede resolverse en una semana y a veces suman hasta dos, pero sí varía mucho dependiendo de la contribución que se esté modificando. Y entonces eh, te lleva a ser más diligente en lo que estás haciendo y corregirlo a tiempo si quieres que tu declaración anual quede en tiempo y forma. Es decir, nos lleva a un trabajo adicional de control para verificar antes de que incluso te inicie en marzo, de verificar que todo, todo lo hiciste bien y si te equivocaste, corregirlo antes de que sea demasiado tarde. Maestro Martín, me permite agradecer a nuestros asiduos visitantes que nos están mandando estrellas. Adelante. Rosario García que nos envía 50, Un aplauso por favor para ella, Alman Saldo que también nos envía 75 estrellas, Catarino Ramírez que nos saluda desde Quintana Roo, Catarino en la mañana estábamos en la red usted y yo, ¿es usted o es otro Catarino? Porque me lo agarré de carrito, ¿eh? <ríe> Enrique Frausto, saludos desde Durango, José Luis Tungui que también se me hace conocido el apellido está saludando desde la capital mundial del aguacate. Gus Gómez, gracias. Buen tema, Jorge Colorado. Así es, el, pro, el problema de, fue la plataforma de la cementera porque en su control interno apenas se percataron que debían hacer las retenciones del 4 y del 1.25. Pues hay que darles un sape Jorge Colorado, a esos contadores. Patito, fíjate, una gran cementera y con ese conocimiento no, vasto. Hay... Ahí fue la gente de Sistemas, Pepe. No se puso la chambear en diciembre. Ah, bueno, ni modo. Antonio Aranda, que no sé quién es. Disculpen que no esté, pero estamos con lo del aeropuerto. Se te, ¿Te están digo, cayendo no? las traves, desgraciado. Pero como ya subió de valor su terrenito, sus tierras allá por el aeropuerto. <risa> oh, vaya que ya... hay tierra. ¿eh? Ahorita hay muchísima tierra. Mucha tierra. <risa> pero volando, ¿no? Esteban Elizalde, la 4T y la página del SAT están igual. Tienen no, otros no, datos, no, no, no, otros no, datos, no. no sirven para nada. No, <risa> yo, yo creo que la página del SAT está mejor, ¿eh? Así de jodida está, pues el otro está peor. Ay, perdón, perdón, nos van a bajar la señal. Sí. <risa> Sufriendo con las anuales. Bueno, es correcto, dice María de Los Ángeles, así estoy yo. Si no fuera por la sapiencia de Normita, no sé qué haría. ¿Qué le hizo, Normita? A ver, pláticanos. Ayudamos con su crédito fiscal. ¡Ande! Excelente. Entonces, ahorita que terminemos, nos, de, nos dice sus datos para contactarla. Porque yo voy, no quiero tener un crédito, porque quiero estar preparado. Claro, gracias. Ni, eh, ¿A ti no te da crédito ni Liverpool, Pepe? Me da, me da crédito. ¿Quién es la tienda de los picapiedra. <risa> Olga María dice, es un gusto, como siempre, escucharlos cada miércoles. Nos saluda desde la tierra del Alacrán. A cada uno especial, a mí. A mí, como debe ser. Caray. Gracias, Holguita. Saúl Álvarez, yo voy a ver en dónde acumulo los ingresos de enero, que no me aparece en estos momentos en la declaración de febrero. Elvia pasando, Guerrero, eh? saludos a todos. Eso está pasando. Eh, tú presentas tu declaración de morales. Reproduciendo de desde testa, PIN 4GTR. Perdón. No me asustes, hombre. ¿Qué hiciste, Pepe? No, es que esto está pasando. En tu provisional de febrero de personas morales no te aparecen los nominales de enero. Y ya está presentada la declaración. ¿Qué solución estamos encontrando? Esperar, Esperar que aparezcan, Porque la declaración ya está presentada. Ya aparecen los ingresos. Ya deberían de aparecer en tu declaración de febrero. ¿Por qué no aparecen? Y mañana se acaba el plazo, ¿no? Desde ayer, tan con que ya se viene el plazo, ya se va a vencer la declaración. Desde ayer llegó el aviso. Dice Lucas Díaz que cree que en ese primer trimestre ah. se va a ver afectada la recaudación porque con estas fallas varios no podrán pagar. Pero no te olvides, Lucas, que existen para eso los recargos de actualización. Así que la recaudación no creas que se va a ver tan afectada, o sea, sí si les llegará un poquito después motivado por estas fallas, pero de que llega, llega. Oye, Pepe, pero pagar a Tocino y Ricardo es por algo que no es culpa del contribuyente está cañón, ¿no? Es lo que le preguntábamos al maestro Efraín, ¿no? Oye, ¿a quién te mandamos? Al PAC. <risa> al PAC, te decía. Al PAC. Sí, sí, sí, y, y aquí eh, es un tema bien complicado porque, bueno, Acreditar, precisamente, que la autoridad tuvo esa falla dentro de su plataforma y meterlo para efectos de eh, poder resarcir el daño o indemnizar, porque al final es un perjuicio patrimonial que estamos teniendo. Al final, eh, el, el contribuyente con toda la intención quiere cumplir en tiempo y forma. Bueno, en tiempo, porque no hay la forma, es complicado el sistema <risa> Y, pero al final no es una obligación, más bien no, no es imputable a él, es imputable al sistema que se está teniendo. Entonces, en ese sentido, yo, si, si, si la plataforma todavía lo permite, señalar en dado caso si tengo problemas para poder acceder, para presentar mi declaración el día de mañana, tal vez o el 31 de marzo, y es con motivo precisamente de estas plataformas Señalar actualización, cero. Recargo, cero. No te voy a pagar nada porque no estoy de acuerdo, ¿no? A los anotos, tal cual, no acepto la autodeterminación que viene en el sistema. Y ya si la autoridad a posteriori me señala, oye, Efraín, fíjate que se te olvidó pagar estos recargos porque lo pagaste un día después, ya día, dos días después, es ahí donde podríamos ejercer el medio de defensa, ¿no? Hasta que llegue ese acto de autoridad queriéndome reclamar la parte de los recargos y de la actualización, es donde iría a ver. Vamos a ponernos de acuerdo, mira, tu plataforma sucedió A, sucedió B, sucedió C. Te presenté este caso de aclaración, el cual dijiste, bueno, pues luego lo vemos y pues te demuestro que la causa de, del, de la extemporaneidad en la declaración no fue imputable al contribuyente, fue imputable al sistema. Y tal vez de esa forma poder hacer valer algún medio de defensa. Porque si nosotros lo pagamos de cierta manera pues eh, enviamos también cierto mensaje de que estaremos consintiendo que estamos de acuerdo eh, en el pago de estos accesorios, ¿no? Entonces, yo sería la idea, ¿no? Anotarle cero si es con motivo de la plataforma y ya nos estaremos peleando después, pero eso sí, dejar los antecedentes, ¿no? Copias, eh, la, la impresión de las pantallas, el envío en el caso de una aclaración, o incluso enviárselo a la PRODECON, no para tener una respuesta favorable, para dejar evidencia de lo que sucedió en el momento. Y entonces eso nos puede ayudar hacia el futuro para poder tal vez ejercer un medio de defensa. Pero estos ya son eh, casos extremos, ¿no? Oye, Vamos a ver. Vamos a sí. ponernos como los youtubers, ¿no? Filmando cuando estoy, me saque lo que, lo que está pasando. Ahora vamos a empezar a subir videos, a ver. Digo, no estaría uh -huh. mal, ¿no? digo en no, evidencia no creo, creo que cuando salió el tema de la permanencia en el RIV en enero, que se cayó la plataforma igual, por ahí un abogado, si no más recuerdo, nos dijo, oye, te recomiendo que vayas con un notario para darle certeza de lo que ocurrió, a tus impresiones de pantalla, todo lo que te ocurrió, para tener un elemento más. Y si somos muchos, somos más bravos, ¿no? Digo, porque ya está, eh, híjoles, no poder pagar pagar más, pagar cuando se le dé la gana el SAT, está tremendo, ¿no? Yo pensé que esto se iba a corregir en febrero, sinceramente. Pero ya estamos marzo y ahora también las de abril, híjoles, no quiero ni pensar, ¿no? Que ahora eh, creo que hay gente que no va a poder aplicar sus deducciones personales porque el, vienen precargados y no vas a poder meter mano, ¿no? O es como más muchos más, la precarga es a... que no te da la opción de adicionar lo que a tu juicio y con elementos probatorios dices está mala precarga. Exactamente, y ese es otro bronca, ¿no? Entonces, híjole, sí está cañón. ¿Tú qué harías, Pepe? ¿Le ponemos una bomba? A mí lo que me llama mucho la atención es el, el silencio de los sindicatos patronales. Ah, buen punto. El club de Toby, el más famoso de todos, el IMSP. Dependen mucho de la perrada. Son la gente que están ahí tecleando, que están frente a la computadora. Y yo me imagino que reciben quejas, quejas y quejas. ¿Dónde están? ¿Dónde está esa voz que dicen que está muy codeada con la autoridad? Creo que antes le tenían mucho miedo al SAT y ahora le tienen más. ¿Será? Es que luego te ventanían ahí en las mañaneras, ¿no? Tus miserias. Todo lo que ganas y todo lo que no pagas de impuestos. Ah. No, oh, imagínate que soban lo que gana el astro. No, no. No. no tu no, casa. No, no. Con no, la no, así no. como la de aquel. No. Ni, ni Bill Gates, ni Musk, ni Slim juntos. Bueno, demasiados ceros para ponerlos en una pantalla. Sí. Nada más que eso es cash, es cash y nadie lo ve. Sí, sí, no, no, no que Entra en efectivo, sale en efectivo. Oye, aquí están orillando a la gente. Ya no factures, vete por debajo del agua, no pagues nada y a ver qué hacen. A ver Te si así... Reaccionan. Te paso un secreto. Aquí en mi región hay gente que dice yo solo, solo facturo 900, ni un centavo más. Si vendo un peso más, Dame el dinero en efectivo. Y hazle como quieras. Te vendo en esas condiciones. Si no, que la fruta se pudra. No voy a cortar nada este año. Ay, tanto así. ¿Por qué crees que está subiendo? Y sigue oh, subiendo bueno. Porque más de algunos están diciendo, así no puedo cortar, amigo. Tu fruta vale tanto. No te voy a facturar más que 900. Porque saben que 900 y un peso es igual a pagar impuestos. Y yo dicen, no pago nada. Quiero, como el año pasado, no pagar nada. Aquí están solillando lo que acabas de decir? ¿Cómo se las ingenian los grandes negocios para comprar un millón y nada más facturar 900? Sí. Creatividad. Exactamente. Digo, no estamos recomendando eso, pero eso es un efecto, ya lo confirmaste, ¿no? Es un efecto natural. Yo digo, está pasando, no me sale la estructura, no me sale la planeación, no me sale el esquema reportable, <ríe> pero sé que lo están haciendo. <ríe> <ríe> sé que lo están haciendo, ¿por qué? Porque son una región donde yo paso. Y los productores me dijeron literal, no, pues, si quieren venir a comprar, así es. Y no te hablo de una persona ni de dos, es pues toda una región, fácil 100 personas. Bueno, por lo menos que se Seguro que ya poniendo ser, esa, esa, esa línea de trabajo, más de alguno va a decir, ah, pues, si se puede, pues yo también no Bueno, nos vamos a la desobediencia desobediencia civil, ¿no? Y sí, arriba, Hernández Noroña. Ah, perdón, arriba no, no, nuestro no, no. diputado. El que nos, él nos, siempre nos dijo que la desobediencia civil era el mejor ejemplo para derrocar al gobierno usurpador. Bueno, podríamos hacer lo mismo, ¿no? Así como él no pagaba a IEPS cuando compraba gasolina, podemos no pagar ISR cuando vendamos aguacate, ¿no? Casi igual. Oye, tiene razón. Él fue el creativo, ¿no? Que no se diga, que no se cuenten. Hay videos que él mismo subió diciendo hay que aplicar la desobediencia civil. ¿Y ese era? No. ¿Tenemos que si entonces el kilo se venga a 100 pesos? La tendencia de esas cosas que para provocar, Pepe? El impuesto que este no paga, lo va a pagar este. Y el de acá lo pagaba al 1 o 2% por reciclo. Este acá lo paga al 30% porque es de sociedad. Oye, entonces estaríamos cumpliendo de que el que gana más paga más, ¿no? O sea, los grandes corporativos van a ser los dañados. O los grandes fiscalistas haciendo estrategias. Sí, eh, también. O los grandes factureros cobrando más barato que CR5. Hubiéramos ido PAC, ¿no? Oh, eso sí, ya, ya me cobraron otra actualización este mes, desgraciado. ¿sabes? Otra vez. Y ahora sí, con esta van a reconocer las cancelaciones sin que yo las haga manualmente. Para la madre. Oye, ahorita con el tema de las cancelaciones que decía por el problema del PAC, nos va a orillar a hacerlo directamente en la página del SAT para evitar esos problemas, ¿no? Pero eso viene otra vez otra saturación. Quiero pensar. Pues es que imagínate cuánto, cuánto te tardas tú en revisar todas las facturas que emites y recibes. Está cañón. Está cañón. Está cañón ¿no? hay, hay empresas que fácil que hacen 100 diarias. Sí, Fácil. Entonces, imagínate, ponerte a revisar de una por una cuál está vigente, cuál cancelado, vigente, cancelado, vigente, cancelado. No, pues vamos a tener que contratar a los jóvenes para que siembren en los sistemas, ¿no? Yo quería contratar a los hackers rusos, que sé que son los mejores a nivel mundial, pero están andan atorados con otras cosas, ¿no? Híjole. Normita, ¿qué más nos, nos dices de esa bella región de, del país de Oaxaca? ¿Qué otras cosas has visto por ahí que necesitamos reforzar? Porque ahora sí me quedé de a seis, ¿no? Ustedes no tienen ni a dónde acudir y hay que invertirle tiempo, dinero y esfuerzo. Y eso a veces el cliente ni lo paga, ¿no? A ver, ni lo entiende. No lo entiende, pero si lo explicas y planteas la situación, digo, sí te ayudan y sí te apoyan. Sin embargo, eh, ahorita tenemos la problemática de las citas, que no se ha terminado de, de, de, de ser un problema en el que si tu, tu, tu cliente te dice, ok, entiendo que no hay, no hay citas, pero ya pasó otro mes y tú sigues en la fila virtual, ya pasó otro mes y tú sigues en la fila virtual y todavía no le tienes una respuesta, pues hasta el entendimiento de tu cliente se termina. Eh, no puedes estarle siempre diciendo a tu cliente que es una problemática de la página, una problemática del SAT, una problemática de que no tienes una oficina, aquí tienes que encontrar una solución. Y si sí, tienes eh, la manera de comunicarle que es un gasto que tienes que hacer y se va a hacer de manera compartida y tienes suerte, y te dice, ok, aquí está lo de tus viáticos, vete a Oaxaca, pero ya arréglalo. Pero si te topas con un contribuyente que te dice, no sé, arréglalo tú, pues también tienes que absorber el gasto de, de, de, de, de buscar la manera de tener una solución porque es algo que tampoco te permite avanzar. No, no puedes ir a una oficina de recaudación que esté cerca para, para seguir adelante en tener una línea de, de, de un crédito fiscal porque tienes que invertirle y a lo mejor tienes suerte y tus, tus contribuyentes tienen la capacidad económica de apoyarte con tus viáticos. Pero y si no lo tienen, ¿cómo aparte le dices, deme mi gasolina para ir a Oaxaca? ¿no? Eh, desafortunadamente tienes que empezar como que a darle una una categorización a los clientes a los que pudieras apoyar económicamente también de cierta manera, absorbiendo parte de los gastos con los contribuyentes que sí te pudieran apoyar en tus gastos, pero definitivamente es un problema que tenemos aquí de base y que eh, tenemos que innovar también en las soluciones, en estar planteando, porque no te permite avanzar, no te permite darle una solución a tu contribuyente y desafortunadamente en el en el proceso de encontrar una solución, si ya te tardaste a lo mejor un mes en encontrarla, empiezas a perder credibilidad porque ya no te creen que es la página del SAT, porque ya no te creen que no tienes citas, porque no tienes manera de demostrar que efectivamente entras a la plataforma y está precargando, precargando, precargando. Es un daño si quieres verlo de esa manera que nos está trayendo la, la poca eficiencia de las plataformas a los, a los profesionistas porque están poniendo en tela de juicio que estás haciendo las cosas bien o que estás dando tu mejor esfuerzo. Yo creo que podemos concluir a manera de apoyo a los colegas que andan sufriendo con la página del SAT. Cosas prácticas, ¿no? Al final de cuentas, eh, es, hay que demostrar tanto a la autoridad como a nuestros propios clientes que este Calvario que, es, que se está sufriendo con la página del SAT es real. Tenemos la ventaja de tener el celular. Puedes tomar un video. Hay aplicaciones, hay programas que pueden grabar tu propia propia pantalla. Así en tiempo real. Aquí mira al cliente con el celular en la mano. Estoy metiendo tu información. La página muestra el mensaje de precargando o cargando o sesión cerrada. O sea, ¿qué más evidencia? Es una forma de, de autodefensa ¿no? y es totalmente válido. Lo que comentaba el maestro Efraín, meter las aclaraciones al SAT, las cosas, si nos lo resuelven o no, la idea es dejar el antecedente las cosas no están funcionando porque como también lo decía el maestro Martín, si fuera un problema común para todos, de acuerdo pero resulta que son varios, varias situaciones totalmente distintas que a lo mejor Normita no, ni siquiera las conocía y resulta que al escuchar las quejas, al ver por ahí la interacción con los demás con los, en sus redes sociales se ha dado cuenta que la gente, hay situaciones que son peores a las de uno. Siendo prácticos, yo me, yo me inclino por lo que nos sugirió el maestro Frai metan sus aclaraciones al SAT, y si te parece loca mi idea de grabar, pues vamos a abrir, pero ya te la di. Con esto Los termino a, mi participación el día de hoy. Lo subes a YouTube, lo subes a Twitter, lo subes a este Instagram, hacemos TikTok. Digo, hay que hacer ruido, ¿no? Porque... Y todos, porque si vio... Antes eran preguntas más sencillas, ahora es, ¿cómo le hicieron? ¿Cómo le hacen? A mí me funcionó esto, a mí me funcionó otro. Por lo menos está funcionando en las redes sociales, porque si he visto... Luego ves cosas tan absurdas del problema y cómo lo resuelven, digo, pues ni modo, no hay de otra. Vamos a hacerlo y este... Y hay que hacer presión, insisto, colegios, asociaciones, también lo que tienes detrás de un PP, los patrones no están diciendo nada, pues claro, está el, lo, como decía Norma, ¿no? resuélvelo tú, contadores bronca tuya, para eso te pago, y luego ni alcanza ni para el antiácido que hay que comprar con tantos corajes. ¿no? Mi estimado Enrique, ¿qué nos tienes para ir cerrando? Bueno, pues repetía la frase, la voy a volver a repetir, hay que ser pacientes. Eh, algo que ya cambió en el formato de febrero con el de enero, personas morales del régimen general, es que ya apareció otro campo de lo que se resta ingresos acumulados de otros ejercicios por en otros periodos pareciera que algunas cosas que hicieron mal en enero ya la están corrigiendo para febrero es decir, seamos pacientes siguen corrigiendo ya por ahí de septiembre creo que ya va a estar bien listas las plataformas de mensuales pero mientras, pues a estar innovando a estar buscándole un consejo para mis amigos recicos, no hagan facturas PPD ahí se las dejo de tarea, muchas gracias buenas noches mi estimada Normita, un placer que nos hayas acompañado en no este Rompiendo Paradigmas, nos está rompiendo el esquema, la plataforma, es un calvario, pero pues estamos en este camino y ojalá termine pronto, ¿no? Muchísimas gracias por haber participado. ¿Qué nos quisieras comentar para irnos despidiendo y de tu porra, que por ahí vi que traes porra? Gracias, maestro. Pues realmente es el trabajo de adaptarnos, el trabajo de, de entender que Desafortunadamente, como no hacemos ruido, tenemos que adaptarnos a la plataforma y a lo que viene. Es un proceso de cambio y los cambios siempre nos traen retos y nos traen la manera de innovar y de adaptarnos. y Encontramos áreas de oportunidad también en el momento en el que encuentras un, un espacio para poder resolver las situaciones. Y a lo mejor lo compartes o lo aprovechas para el beneficio de, de tus contribuyentes, de tus colegas y de la gente que te rodea. Entonces... Eh, tenemos que conseguir en el proceso de adaptación, tenemos que tener un poco de suerte también para que la autoridad vea y vaya corrigiendo los, los errores que entran en las plataformas de pagos provisionales y también en las de anuales, que si bien desde la, la plataforma del, de la declaración anual de este ejercicio es prácticamente la misma del ejercicio anterior, con los mismos vicios, y eso me deja saber que efectivamente, a lo mejor el ruido que no hicimos el año pasado, no estamos... Estamos teniendo la repercusión en este ejercicio porque los, los, los, los errores en esa plataforma son exactamente los mismos. Pero pues tenemos que seguir en el, en el, en el proceso de adaptación con los nuevos eh, regímenes, con las nuevas eh, innovaciones, con, con todo el bien y la creatividad que nos queda para, para solucionar. Y porque somos eh, facilitadores de personas que confían en nuestro trabajo. Muchísimas gracias Norma. Mi estimado Máster Efraín, ¿con qué, nos, ¿con qué te quedas esta noche? Pues eh, con, con la creatividad que señala Norma, ¿no? Siempre tratamos de buscar cómo solucionar las situaciones, así sea el día 17 a las 11 de la noche, por buscar la presentación de la declaración y cumplir en tiempo, ¿no? Y pues esta situación de que nos están encasillando tanto al sistema Hace unos cinco o seis años todavía podías hablar por teléfono, todavía te podían eh, tener algunas cuestiones de carácter incluso presencial con la autoridad. Hoy ya no, todo se remite al sistema, ¿no? Y lamentablemente todo se remite al área de aclaraciones, y bueno, pues no nos queda de otra más que estar en ese, en ese, en ese apartado, ¿no? Eh, creo que ya lo comentabas, mi querido maestro Martín, ¿no? pensamos que solamente era errores de enero que se iban a ser subsanados en febrero seguramente y ya vemos que estamos en marzo y, y seguimos sufriendo, no sabemos si, si todavía eh, esto da para más todavía y van a ir durante todo el, el ejercicio pues modificando de tal manera que bueno, ya, ya tomo en cuenta el comentario de, de Quique ¿no? Mucha paciencia mucha paciencia para poder eh, Tener eh, todo este sistema y como sugerencia, pues los desvelos, ¿no? Entrar a la página entre las 12 de la noche, las 3 de la mañana, las 4 de la mañana, que es cuando el sistema, digámoslo, está un poco tranquilo y somos los únicos los que estamos ahí tratando de presentar sin problemas, ¿no? Porque ya después de eso de las 9, 10 de la mañana ya está el sistema colapsado y eso seguramente pasará el día de mañana, 17. Así que si tienen hoy un poco de espacio, bueno, pues tratar de presentar la declaración todavía el día de hoy. Estos los comentarios y, pues, como siempre, un gustazo. Y bueno, pues hoy la fortuna, el honor de que Normita nos compartiera precisamente estos puntos, estos temas que, que ayudan, que ayudan a nuestros. Eh, queridos paradigmáticos, pues a, a su labor cotidiana, ¿no? Muchísimas gracias. Gracias, gracias con la frescura, la frescura de Normita, y que no sea la última vez. ¿Dónde te localizamos, Normita? Um, están en mis redes sociales, me aparezco como Norma Cortés Moreno, ahí me encuentran, eh, me pueden contactar en cualquier momento, yo estoy siempre pendiente de ellas. Eh, ya tiene usted mi teléfono, entonces, eh, al maestro Martín también yo lo conozco de tiempo atrás. Y tienen, tienen aquí su casa en Vallas de Huatulco, por supuesto. Que bien se antojaría. Vámonos todos. Que bien Vámonos. se antojaría esta sí. acción junto a la playa con un mezcal o una buena cerveza fría. Delicioso. ¿Lo dice este Toño? Feliz. Patrocina el viaje a Huatulco. Ocupamos una sesión de rompiendo, rompiendo paradigmas, paradigmas en vivo desde, desde Huatulco, Huatulco, ahí sufriendo. Así Vamos a romper paradigmas, Toño. saque la chequera. Mis estimados Enrique, Pepe, Efraín, Normita, muchísimas gracias por esta sesión. Yo me quedo con lo que ustedes comentaron, paciencia, tranquilidad como Solín, vamos a pensar positivos, a ser innovadores, vamos a salir de esta, como hemos salido de tantas, no se me estresen, y lamentablemente, yo recuerdo mis épocas de auditor cuando empezaba el internet vía telefónica, enviando dictámenes fiscales de 2 a 4 de la mañana, ni modo, tenemos que salir de esta y vamos a salir de esta, pero sí hay que hacer ruido, muchachos. Hay que hacer mucho ruido. Y yo sí este, les encargo ahí que nos compartan en redes sociales. He visto muchas soluciones. Yo unas dije, ¿y Entonces, ¿de dónde se la fumaron? ¿Funcionó? Sí, no importa. Háganlo. Con lo que tengan, como decían, vamos a ser innovadores, creativos, compartidos. Y eso es lo que he visto y eso me ha dado mucho gusto. No sé si lo, lo sienten ustedes igual. En redes sociales he visto muchísimo compañerismo en este tema de cómo resolver las cosas. Mandan videos, mandan esto, manda el otro. Incluso he visto, oye, de lo que preguntaste ayer, ¿cómo te fue? ¿Lo resolviste? ¿No lo resolviste? Ah, sí, pero yo le hice este paso. Eso me encanta, eso me encanta y no nos queda más que hacer sinergia entre todos y compartamos este dolor es de nosotros, un dolor que no nos corresponde, pero lo estamos resolviendo entre todos. Y yo creo que puedo rescatar de esta época de crisis. Lo mejor ha sido que todos estamos sumando para compartir las mejores prácticas en contra del maldito demonio. Señores paradigmáticos, muy buenas noches. Muchachos que nos acompañaron, no se pierdan rompiendo paradigmas. Miércoles 21 horas, se caiga o no se caiga la plataforma del SAT, por aquí estaremos. Que pasen muy buena noche.